Señores, en la tarde de hoy van a cerrar a San Francisco de Macorís. Es decir, ni el que está puede salir, ni el de afuera puede entrar. ¿Por qué? Porque ahí está el mayor foco de contaminación de toda la zona. Y yo sigo diciendo que el día de las votaciones fue donde esto se expandió, más que están cumpliendo justamente los 14 días por ahí la cosa, parte de la señora que fue testaruda, dijo que no las autoridades no debieran meter la presa hasta partir, de... bueno, déjame callar